Hola chicos, en esta ocasión vamos a ver eh, cuándo usar el, el loop while o el ciclo while y cuándo usar el ciclo for, ¿cierto? Entonces, eh, primero hagamos un versus. Entonces, el, flow, el formato, las declaraciones de inicialización verificando en condición de interacción están escritas en la parte superior. Esto es como muy parecido para ambas. El caso de uso es, digamos, con el ciclo for es cuando ya conoces el número de iteraciones, porque conoces el valor inicial, el, número, el valor final y el número de pasos que da ya conoces todo. Con el while no conoces eso, no conoces cuántas veces necesito que se ejecute el mismo segmento de código, ¿cierto? No tengo ni idea. Eh, esto de incrementaciones, bueno, eh, de iteraciones, perdón, soporte general es como muy parecido. Eh, el desmontaje, esto quiere decir que digamos... En el bucle for, cuando, cuando utilizamos rango o range, es un poco más rápido, ¿cierto? Es un poquito más rápido. Mientras que en el bucle wild, eh, lo, cuando utilizamos un, un incrementador o, o algo así, una variable incremental, lo usamos es como, como una variable que se le va sumando 1. Entonces, esto se interpreta un poco más lento como a comparación del bucle for que utiliza rango o range. Eh, ya, digamos que en, en Python el ciclo white funciona, funciona así. Entonces, inicia el loop, la condición, ¿cierto? Porque es white, la condición, si es true, pues se va al cuerpo, el cuerpo del white, y vuelve a la condición y, y pues vuelve a verificar si es verdadero o, o falso. Y si es falso, pues sale del loop, ¿cierto? Así funciona el ciclo white. Y pues el ciclo for si se inicia eh, como que el items eh, cierto entonces si es fácil pues va al cuerpo del, del del for, del loop siguiente elemento y así sucesivamente si es true pues eh, va al cuerpo y se sale, o sea no está del otro mundo, entonces en conclusión digamos que la, la diferencia fundamental de, del ciclo for y del ciclo wild es que en el ciclo FOR tenemos muy, muy claro eh, desde dónde inicia hasta dónde termina y el tamaño de pasos que va a dar, ¿cierto? Lo tenemos súper claro y digamos, yo quiero que este segmento de código me lo, me lo repita 10 veces. O sea, yo tengo eso clarísimo. Entonces utilizo un ciclo FOR. Cuando yo voy, digamos, a solucionar un problema y no, no sé no sé cuántas veces necesito que lo haga o, o digamos que lo va a hacer mientras algo sea verdadero, que eso es con booleanos, entonces utilizo un white, ¿cierto? Entonces, eh, mientras esto sea verdadero, por ejemplo, mientras el contador sea mayor, o mientras, sí, mientras contador sea mayor a cero, pues hágame esto. Es un ejemplo. Creo que eso no funciona. Esto sería un ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí utilizaríamos white porque no estoy totalmente seguro de cuántas iteraciones necesito hacer para solucionar mi problema o pues para, para dar un resultado a algo que estoy analizando, ¿cierto? Y eso sería como la, la gran diferencia entre los dos y cómo saber cuándo usarlo. Entonces, si yo tengo muy claro cuál es el rango y las veces que quiero que hago, utilizo for. Cuando no estoy muy seguro o quiero que lo haga solamente cuando algo sea verdadero, pues utilizo un wait y ya, eso sería todo.